Buenos días, pues muchas gracias por llenar esta sala. Me presento, soy Frances Miralles, soy el que menos entiende de gatos de esta mesa, eso seguro, y de la sala quizás soy escritor y periodista y tengo bastantes novelas con gatos, pero el hecho de que esté aquí es para presentar a estas personas que tienen propuestas muy interesantes para explicar, para exponer, ...dispondremos de poco tiempo, o sea que cada, cada ponencia durará de 10 a 15 minutos... ...y si al final tenemos tiempo, pues podremos hacerles algunas preguntas. Voy presentando a uh, quien tenemos en la mesa... Uh, por, ...por la provincia de Barcelona, Francesc Robledo... ...de la Oficina de Protección Animal de Animales del Ayuntamiento de Barcelona... ...por Girona tenemos dos personas... ...Karma Tashido que es Técnica de Salud Pública del Ayuntamiento de Girona... ...y David Serramichana. Luego... Por Lleida, Ángeles Rives, que es portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos del Ayuntamiento de Lleida. Y por Tarragona, Jorge Ferrandiz, José, perdón, José, José Ferrandiz, que es presidente de la Mesa de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Tarragona. Entonces, si os parece bien, tendremos entre 10 y 15 minutos para, para cada uno y podemos empezar por Francesc. Y luego vemos si tenemos un poco más de tiempo para charlar. Sí, Muchas gracias a tu Tom. Eh, en primer lugar, buclea eh, gracias a la plataforma. Sí, en primer lugar, las gracias a la plataforma gatera. Eh, y bueno, me expresaré en castellano, pues por, en, fin, en atención a que hay compañeros del resto de la península. Eh, bueno, gracias a la plataforma y al resto de organizadores por esta interesante jornada felina. A partir de ahora, eh, no sé si podemos añadir muchas cosas más a lo que se ha dicho, pero bueno, creo que la experiencia de Barcelona siempre es un punto, una referencia para tener eh, en cuenta. Eh, es evidente que el cambio que se ha hecho en Barcelona en los 10, 12 últimos años sería imposible si no hubiera habido esta coordinación, este acuerdo, este trabajo conjunto entre eh, todas las partes implicadas, es, eh, desde las entidades, voluntarios... Eh, miembros diversos de la sociedad civil, veterinarios, etcétera, etcétera, y la propia administración eh, implicada. ¿no? Es evidente que sea, creemos que hay una, una, un punto de acuerdo, digamos, de que se ha subido el listón en los 10, 12, 13 últimos años en la protección de los animales en Barcelona. Eh, creo que es un tema, eh, en fin, de consenso y que, que no, hay, eh, no hay muchas. Muchas objeciones al respecto de que se ha subido el listón. De todas formas, se ha subido este listón mmm, no sin obstáculos, no sin problemas. Es decir, nosotros siempre decimos que hay que hay que defugir, hay que hay que abandonar un poco el discurso triunfalista, ¿no? porque entonces nos paralizaríamos y hay todavía mucha mucha faena por hacer, hay muchos retos por por conseguir y siguen habiendo obstáculos y problemas de toda índole. Eh, nuestro objetivo es que en los próximos 8, 10, 12 años se siga... En la misma tendencia, con otros otros retos, otros problemas diferentes, quizás más de tipo eh, más micro, que no. Ahora, digamos, ya tenemos un terreno de juego, tenemos unos convenios, unas esterilizaciones, etcétera, unos, unos objetivos, eh, en fin, eh, conseguidos, pero lo que está claro es que ahora hay una fase de entrar más directamente eh, o de resolver muchos problemas, pequeños problemas, o es decir, un. un un trabajo más de microcirugía, ¿no? Y eso es, es, es un reto importantísimo, sin, sin abandonar, por supuesto, todos, digamos, todos los objetivos eh, que se han, han conseguido hasta ahora. ¿no? En el, la compañera nos explicaba de Alicante, de Alacant, que eh, bueno, eh, ha habido un cambio de gobierno y entonces nos decía que como consecuencia de esto decía que en la anterioridad pues, mm, no se había avanzado prácticamente nada y que había estas nuevas políticas eh, que sin duda eh, es evidente que, que es así, que hay un cambio y que hay un impulso importante. ¿no? Pero por lo que se refiere a Barcelona, me gustaría decir que eh, es un tema de consenso en la ciudad de Barcelona. El tema de la protección de los animales no ha creado digamos, una controversia o no es un tema de disputa entre los grupos políticos y las fuerzas digamos que, que rigen el consistorio. Eh, es un tema bastante de consenso. Por poner solo un ejemplo, en el 2003 estaba el ayuntamiento gobernado eh, el ayuntamiento, me refiero, el, el, dentro del ayuntamiento el área para el tema de animales por es Republicana y se hicieron unos avances importantes, eh, por ejemplo, la primera ordenanza de protección de los animales, el primer convenio eh, en el 2003-2004, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, por ejemplo, en el, en el 2014, gracias, en el 2014 eh, quien llevaba este tema de la protección era eh, Convergencia, también se hicieron pasos importantes, como, por ejemplo, eh, la modificación de la ordenanza, la inclusión de una serie de, de, de características y derechos para los gatos ferales, por ejemplo, todo y que ya estaba eh, recogido en la del 2003, la del 2014 sigue este impulso. Ahora, el 2016, quien lleva ese tema de los animales es, es otro grupo político, que, que no es ni Izquierda ni es eh, Convergencia, que es el grupo que hay actualmente de Barcelona en Comú, y también se han mejorado mucho lo que son las, las, el organigrama interno, las estructuras internas, eh, etcétera, etcétera, etcétera, y se siguen en este impulso, ¿no? Eh, los programas, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un tema de consenso, en principio, entre todas las fuerzas políticas, no que sin ello eh, hayan, pues bueno, siempre hay sus matices y sus, sus propuestas diver divergentes, pero en lo básico, en la política básica y sobre todo por lo que se refiere a los gatos, creo que es un tema de consenso de los últimos eh, 12-14 años en la ciudad de Barcelona, que es de hecho cuando se ha, hecho el, se ha subido el listón de la protección, ¿no? Bueno, para no enrollarme más, pasaré... El, ...el PowerPoint, que es un poco un resumen de lo que les comentaba. ¿no? Bueno, una, una breve diapositiva para hablar del organigrama actual. Hay una dirección de servicios, de derechos de los animales... ...un departamento de gestión y protección de los animales... ...y de ahí salen cuatro, cuatro patas, que sería el programa de colonias... ...de gatos urbanos, el centro de acogida de animales de compañía... ...el Consejo Municipal de eh, Convivencia, Defensa y Protección de los Animales... ...y la Oficina de Protección de los Animales... ...brevemente, si lo veis así, si veis el tema de los gatos, del programa de control de gatos, está al mismo nivel que otros temas como el centro de acogida. Es decir, eh, se le ha dado una importancia, o que el Consejo Municipal, esto es un organismo, digamos, interno... ¿no? ...se le ha dado una importancia o un rango bastante eh, parejo al resto de, de puntos fuertes del, del departamento. ¿no? Bueno, antecedentes de la normativa actual. Como les comentaba, ya, bueno, desde hace 10, 12 años... En eh, el año 2002, el plenario del, del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona aprueba la supresión del sacrificio de animales del centro municipal, que entra en vigor a partir de enero do, del 2003. Esto quiere decir que antes aquí se sacrificaban los animales, eh, no todos, pero existía el sacrificio. Si pasado unos tiempos, un, unas tres semanas, no había venido el propietario o se había dado en adopción, los animales se sacrificaban. Se habían llegado a sacrificar 400 500 animales al año. En el 2003 se aprueba la ordenanza, está prohibido, eh, o sea, en el 2003 entra en vigor la, la, la, esta, esta modificación, digamos, que prohíbe el sacrificio. Eh, en el 2003 entra en vigor esta prohibición del sacrificio del centro de acogida. Y en el 2003 se aprueba la ordenanza de protección, tenencia y venta de animales y se incorpora a hacer en la gestión de las colonias de gatos. Como les decía, en el 2003 también se firmó el primer convenio de colaboración con entidades para la gestión de las colonias... En dos puntos de la ciudad, el parque de la ciudad de ella y creo que es en Gaudí, la zona de Gaudí. Paraguay, perdón. Bueno, aquí un poco la normativa que ya conocéis vosotros: la ordenanza, el decreto legislativo, el convenio que les hablaba eh, entre la Fundación Silvestre y Plataforma Gatera y Progat de Cataluña para el desarrollo de, tare de tareas de control de colonias de gatos de la ciudad. En fin, el protocolo de actuación que también se aprobó el equipo técnico que les decía, la oficina de protección de los animales, dentro de los distritos hay una o dos personas que nos ayudan en cada distrito a las propuestas que les hacemos llegar desde la oficina, hay el centro de esterilización del viveter Be Spins, que es un centro público, es un punto que opera a los gatos que las entidades llevan eh, para esterilizar y, y controlar. ¿no? Allí hay un veterinario que está durante toda la semana remunerado, lo que pasa que las entidades que suben, los gatos, evidentemente, no tienen ningún coste, es, un, es una extensión gratuita que, que hace el ayuntamiento para, para los gatos que suben allí. ¿no? Los agentes implicados, guardia urbana, voluntarios, ciudadanos. En fin, esto sería un poco, pasaremos un poco por encima, por, por, por cuestiones de tiempo. Es un poco como se, se tratan las instancias de los referentes eh, referentes a temas de gatos. ¿no? La, la instancia que entra por la vía del registro del ayuntamiento fin eh, por el tema que sea ¿no? porque quieren configura una nueva colonia y molestias por ruidos problemas con los alimentadores se pasa eh, al frente del distrito la entidad de referencia en el territorio también eh, es contactada a través del distrito de la referente etcétera etcétera ¿no? se aplica al CER, se puede eh, aplicar el CER y registrar la nueva colonia porque a veces se aplica al CER, pero por lo que sea a nivel voluntario o a nivel de alguna ...en fin, alguna situación concreta no, no, no llega a estar registrado... ...por eso hemos puesto claramente que lo interesante es que se aplique... ...y quede registrada la colonia en el ayuntamiento... ...aunque a veces pues no, no, no se registra. ¿no? En fin, hay una mediación por parte de la entidad y aviso a la Guardia Urbana... ...en caso de que haya incidentes, etcétera. Bueno, todo esto ya lo conocéis. Los objetivos generales es trabajar en la mejora de todos los aspectos... ...relacionados con los felinos y el bienestar de los animales... ...favorecer las colonias de gatos controladas... ...para evitar el crecimiento exponencial de la población de gatos tanto en espacios públicos como privados, censar las colonias de gatos de la ciudad, fomentar desde el ayuntamiento la conexión entre las entidades protectoras y las personas que cuidan y alimentan los gatos, asegurar la salubridad en las áreas y espacios públicos y disminuir el impacto de la población de gatos sobre la población de otras especies. ¿Por qué colonias controladas? Bueno, porque ya, ya lo sabéis, porque asegura las condiciones de bienestar y protección de los animales, porque el control de las colonias minimiza las molestias y se evitan conflictos y superpoblaciones, y porque se pueda controlar el abandono de nuevos ejemplares. Aquí sería, digamos, una pequeña, un pequeño apunte, una diapositiva, de lo que se le pide al alimentador de las colonias, que alimente y supervise el estado de la colonia, determinar la cantidad de animales que la integran y comunicación de las posibles incidencias a las entidades de referencia, para dar cumplimiento a la ordenanza de protección, tienencia y venta de animales, artículo 27 y 28. Se efectúa eh, a lo largo del año eh, jornadas de formación a los voluntarios y se hace una, en fin, una firma de un acuerdo del voluntariado. Aquí ya veis un carnet, digamos, que es el, el que llevan las, las personas voluntarias que atienden a las colonias, ¿no? Ahora actualmente está la cifra varía, 10 arriba, 10 abajo, pero las los últimos datos que tenemos que hay casi eh, bueno, 339 voluntarios acreditados, ¿no? Esto ya lo sabéis, es la importancia de la identificación de gatos esterilizados y la marca que se realiza ¿eh? en, en una punta de, de, de la oreja para, para señalar que el gato está esterilizado. Buenas prácticas, pues bueno, es evidente que a lo largo de estos años se ha ido evolucionando también en el aspecto digamos, de las buenas prácticas a tener en cuenta a la hora de establecer una colonia, ¿no? los famosos tubos, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre se ha de procurar en que pase lo más desapercibida posible, la limpieza, etcétera, ¿no? Malas prácticas, esto ya es, es evidente, ¿no? Eh, el alimento esparcido por el suelo, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Actualmente hay 704 colonias registradas en Barcelona, en la ciudad, que... Eh, Incorporan un total de 9.057 gatos controlados. En fin, ese sería un resumen muy breve también para dar paso a los animales. Gracias. Sí. Muchas gracias, sí. Francesc. Uh, pasamos ahora a la provincia de Girona con Carmen Teixidón. Técnica de salud pública del Ayuntamiento de Girona. Gracias. Buen día. Uh, también uh, donar las gracias por habernos convidado. Y uh, bueno, vamos a hablar en español y, y intentaremos hacer lo más fluido posible. Pero, uh, yo soy la, la técnica de salud del Ayuntamiento de Girona, pero también me tocan temas de medio ambiente y de, de sostenibilidad. Entonces, uh, Vengo acompañada también de David, que es el responsable del proyecto GATT a Girona, que lleva ya unos cuantos años, desde 2017, implantado en la, en la ciudad. Y, bueno, queríamos hablar un poco de aprovechar la jornada para ver los... los ...problemas o las situaciones con las que nos encontramos al día a día de poner en marcha un proyecto de esas características. Bueno, pues se, se empezó a trabajar con el Proyecto Agat en, 2000, en 2007, ya uh, antes incluso de, de aprobarse la, la Ley de Protección de los Animales. Entonces, uh, han pasado varios gobern, gobiernos de distintos colores por Girona y, y el proyecto ha permanecido. Entonces... Uh, sin más uh, es la voluntad de, de seguir trabajando en esta línea. Uh, la verdad, uh, igual no, yo, yo hace poco que he llegado y lo que puedo ver es que igual hay que informar más a, a la población de en qué consiste el proyecto ALGAT. Uh, el tema del CER tampoco está muy conocido, uh, sí que en las, las entidades animalistas, las plataformas, todo el mundo tiene um, clarísimo cómo funciona, pero la, la, lo que es la, la ciudadanía muchas veces uh, no entiende uh, el porqué de, de, de, esta, de, esta, de este trabajo y, y el poder respetar a todas las personas que voluntariamente están alimentando y están colaborando con el proyecto. Entonces, bueno, yo creo que recursos económicos, eh, información y, y dar más difusión al proyecto son, son pilares que tenemos que trabajar. Uh, bueno, en, en Girona hay que agradecer un montón el, el trabajo que están haciendo los voluntarios, coordinados uh, por medio de David con el, el proyecto. Entonces, uh, las colonias uh, evidentemente ya estaban. Uh, el trabajo ha sido de poderlas censar, de reconocer quién son las personas que alimentan en la vía pública. La, la ordenanza que tenemos en Girona prohíbe alimentar cualquier tipo de animal en la vía pública, si no uh, se dispone de, de una autorización del ayuntamiento. Entonces, uh, sí que se han dado los carnets a los alimentadores y, y esas personas tienen uh, bueno, tienen permiso para poder alimentar entonces sí, sí que hemos trabajado para mejorar las actuaciones de, de cómo trabajan los alimentadores cada, cada uno en, en su sitio pues uh, se organizaba de la mejor manera que, que creía entonces hemos uh, redactado unas pautas del buen alimentador Uh, anualmente o dos veces uh, al año nos reunimos con los alimentadores voluntarios, uh, se exponen los números, también um, se, se hablan de, de los conflictos que puedan suceder, uh, hay un poco de intercambio entre administración y, y alimentadores y siempre con David que es el enlace entre ayuntamiento y, y, y los, los voluntarios. Um, bueno, en Girona hay distintos barrios. Uh, hay, hay barrios muy, muy diferentes. Hay el, el, el centro con el casco viejo, que es muy concentrado, muy urbano. Hay barrios como San Narciso, Monjuic, donde hay uh, muchas casas con su jardín, su huerto. Uh, entonces, algunos de los um, conflictos... ...con los vecinos que más nos aparecían es que gatos ya sean uh, de esos que van y vienen de casas... ...o gatos que son uh, ferales, que son ya de la calle, entraran y, y bueno, hacían sus necesidades en los jardines. Entonces, en, en, la, en el ayuntamiento llegaban un montón de quejas en ese sentido y intentamos también uh, publicar un bueno un panfleto con medidas éticas para que la gente también fuera activa y, y evitara que, que los gatos pudieran entrar en su jardín uh, todo eso está colgado en el ayuntamiento y bueno es un poco entender que los gatos forman parte de, del, de la ciudad y tenemos que ir a por la convivencia uh, también es, es, es uh, el apoyo al proyecto CER con el tema de, de la suelta. Um, como los gatos forman parte de, de la ciudad, hay que, que mejorar la convivencia entre ciudadanos que son um, amantes de los gatos, ciudadanos que, son, um, que odian los gatos, lo que se ha, se ha dicho anteriormente. Entonces, entender que forman parte de la ciudad y vamos a, a poder convivirlo lo mejor posible. Entonces, pues bueno, también sean experiencias que hemos tenido que recurrir a trabajar con mediación, mediación entre comunidades de propietarios, mediación a ayuntamiento, alimentadores, con Fundación Fauna. También recientemente hemos trabajado con la policía, tenemos los agentes cívicos que están en la calle y muchas veces son los que recogen quejas de personas a quien no les gusta que, que determinadas personas alimenten a los gatos. Entonces uh, nos, ha, nos hacen llegar estos, estos casos y creímos que, que era positivo de ponernos todos juntos en una mesa y, y hablar de, de los, de los mmm, conflictos que, que a nivel así micro pueden, pueden surgir. Y, bueno, ahí los, el número de quejas que se recogen en el ayuntamiento puede, puede dar, dar fe de que funciona el tema de la comunicación. Entonces, lo que ha dicho el compañero inglés, pues el tema de mejorar comunicación, el tema de mejorar la información eh, es básico. Y, bueno, uh, también… Uh, ¿qué más…? Sí. Hablar el tema de los protocolos de, de, de captura, um, siempre bueno, tenemos aquí datos de que en Girona bueno, los gatos chipados mmm, son muchos menos de los que se esperarían. Entonces, um, a favor del proyecto Gato es que tenemos más conocimiento de los gatos ferales que hay en Girona que no de los domésticos casi. Entonces, uh, bueno es también para aprender. Uh, entonces, bueno, tenemos uh, el tema de, de una vez tenemos el gato capturado, se hacen las pruebas veterinarias y mayoritariamente uh, se devuelven a, a la colonia. Únicamente... Uh, Optamos para los, las adopciones con los pequeños, que son los fácilmente uh, que puedan llegar en una casa y, y adoptarse bien, y, y aquellos gatos que posiblemente han sido abandonados por, por una familia. Y, y esos no son tan... Vale. Bueno, lo, el tema de, las, de los datos y los números, David, puedes ponerlo. Hola, Sí, no hay... Uh, Buen día a todos y gracias a, por cumplirnos. Yo no vengo en representación del ayuntamiento, eh, como pude comprobar, soy de Fundación Fauna, profach. Hago un poco el enlace entre el ayuntamiento y los alimentadores. Perdonad mi, mi castellano, pero es que el 90% del día en catalán y aunque tenga una madre andaluza no se nota. Bueno, ya, ya casi lo ha explicado todo, Carmen. Pero os voy a dejar aquí con unos datos. Este año, hace 10 años ya que trabajamos a través de un convenio con el Ayuntamiento de Girona. Según convenio, teníamos que establecer unas capturas al año y podemos decir que las capturas se han hecho pero superando el número pactado con el Ayuntamiento. Aquí podéis ver los datos estamos por un 70, 74% más de, de lo que nos venían marcando a través del proyecto. Ah, del total de gatos esterilizados, los que comentábamos antes, de estos se han esterilizado unos 526, y a través del convenio, del convenio 450, ah, fuera del convenio, o sea, pagando los alimentadores de su bolsillo, 72, y luego algún veterinario pues, que de vez en cuando nos da alguna sorpresita agradable y nos regala una, una esterilización. Por sexos podemos decir que básicamente intentamos esterilizar a las hembras, pero no siempre es posible, y cuando cogemos un gato pues también lo, lo esterilizamos. ...pero siempre con, con la intención de coger más hembras que, que machos. Aquí podéis ver los datos, un 63% de hembras... ...en frente al 37% de, de machos. En cuanto al destino de, de las capturas... pues ...el sistema CER en teoría es capturar, esterilizar y devolver... ...la suelta o el retorno... Uh, como decía Carmen, intentamos pues, siempre que el gato vuelva en su lugar de origen, que es la calle. Normalmente si son gatos pues, que han nacido en la calle y si son gatos pues, que se sabe que, que son abandonados, porque lo, lo notas, si es un gato que ha estado en una casa uh, se nota enseguida. Y los pequeños que, que son capturados, sobre todo y gracias al voluntariado, a los 70 alimentadores que tenemos ahora eh, colaborando con el proyecto, pues gracias a esto, uh, en lugar de devolverlos a la calle, pues tienen otros destinos, que básicamente son la adopción, uh, también se sacrifican gatos, según la normativa, pero este tanto por ciento, como podéis ver aquí, es un 8 del total esterilizado, y otras muertes es este 2%, pues gatos que llegan en unas condiciones fatal que por cuestiones pues, éticas el veterinario decide uh, que, que, que se duerma. En cuanto a colonias, cuando empezamos en el 2007, el ayuntamiento a través de quejas sabía que había unas 25 zonas donde se daba... De alimento a, a gatos, pero no eran colonias mmm, conocidas. Uh, se sabía que, que había gente pues, que daba comida a gatos. De estas 25, al empezar el proyecto, empezamos solo con 8. ¿Por qué? Porque nosotros uh, lo que fue fue colaborar con aquellas personas que nos dieron soporte en el, en el proyecto y actuamos en, en sus colonias. ¿Esto ¿Por porque pues ...por incitar a, a, al resto de, de personas que, que si colaboraban con el proyecto Gato... ...pues tendrían esterilizaciones para sus, para sus gatitos. Como veis, aparte de un año, que, que, que, que es el 2013, que, pasa, que pasamos de 42 colonias conocidas a 39... ...porque algunas pues, desaparecen, unos gatos se van a, otro, a otros sitios... ...se muere el alimentador, por otras cuestiones pues, desaparece un punto de alimentación... Este año es el único que nos, nos ha bajado en, en cantidad de, de colonias y actualmente estamos gestionando unas 59 y pendientes de dos que se tienen que investigar. O sea que estamos alrededor de, de 60 colonias y este año se han actuado en 38 de ellas. O sea que la colaboración también ha aumentado porque hay muchos más alimentadores colaboradores en este momento que no en el 2007. En cuanto a alimentadores, aquí podéis ver la evolución. Del 2007 pasamos de tener seis colaboradores alimentadores a 70 actualmente. Y esto qué ha permitido? Básicamente un trabajo extra que sin su ayuda, lo que decía Carmen, que karma, que sin, sin la ayuda del, del alimentador colaborador no podrías llegar a todas partes. Uh, son personas que dedican parte de su tiempo, parte de, de su ocio, parte de su economía familiar a ayudar a los gatos uh, sin recibir nada a cambio. O sea, es totalmente voluntario el trabajo que hacen, un trabajo que ha permitido pues, que, que se puedan adoptar muchos más gatos de la calle, sobre todo los pequeños, son los que nos avisan si hay algún problema en, en cualquier punto de la ciudad, eh, sobre todo en su colonia, son los que nos ayudan a si un, una persona, de, de una, un alimentador de una colonia tiene algún problema, pues le dan un, un, un apoyo y sin, sin estas personas pues el proyecto no, no ACAD tendría, no tendría sentido. Sí. Muchas gracias. Ahora pasamos por la provincia de Lleida a Ángeles ribes que es portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos. ...del mismo ayuntamiento, que nos expondrá con sus propias palabras la actuación que hacen ahí. Bueno, muchas gracias. Primero por invitarme y gracias por las ponencias que he podido escuchar hasta ahora. Yo lo que debo decir es que cuando he venido esta mañana venía completamente aterrorizada. Y venía aterrorizada por la sencilla razón de que, bueno, yo estoy en, estas, en esta jornada porque uno de mis compañeros concejales, eh, estuvo escuchando una charla de unas eh, compañeras de vuestras asociaciones y le informaron que estaban esta, esta jornada aquí y dijo, bueno, pues el ayuntamiento de Lleida tiene que estar representado. Entonces, evidentemente, cuando habló conmigo yo le comenté, bueno, bien, pero el que debería de estar representado es el equipo de gobierno. Nosotros no somos equipo de gobierno, somos oposición, entonces hicimos el, los pasos para lograr que eso fuera posible. Han declinado por motivos de agenda la asistencia aquí, entonces mi compañero me dijo, bueno, entonces, Ángeles, alguien tiene que estar, y tienes que ir. Y, y, y yo, ¿por qué tengo que ir yo? porque no es mi comisión, no soy equipo de gobierno y no voy a poder dar. Otro me dijo, tienes que ir tú, entre otras cosas, porque amas a los gatos y tienes cuatro en adopción. Y dije, bueno, eso no es currículum, pero en fin, haremos lo que podamos. ¿no? La cuestión es que, como ya he dicho, viene aterrorizada y ahora lo que estoy es abrumada porque las, las ponencias que me han precedido realmente eh, han sido algunas, desde mi punto de vista, completamente espectaculares. Eh, las experiencias eh, que se han contado de, de Portugal o de otros ayuntamientos como Alicante o como San Samboy, pues eh, debo decir que para una ciudad como la mía realmente son, insisto, muy abrumadoras. ¿Por qué? Porque la mía es una ciudad que tiene 140.000 habitantes, no sé si la conocéis, está en medio de un llano. Eh, es una ciudad que tiene una, una zona periurbana muy grande eh, de horta, de zona agrícola, donde hay mucha granja, hay mucho cultivo de fruta y, por tanto, también hay mucho eh, animal en semiestado de, yo quizás diría de humanización o no. Eh, pero, claro, si me dicen, ¿cuántos habitantes tienes? Pues, insisto, son 140.000. ¿Y cuántas colonias de gatos hay censadas? No se sabe. Y, claro, eh, a lo largo de este año y medio que llevo en, este, en el ayuntamiento, donde hemos entrado siete grupos, eso aporta mucho, primero porque, como se ha dicho antes, cuando se ha hecho la pregunta de por qué ahora se están haciendo estas cosas, y yo creo que una de las cosas que más se han repetido es porque han entrado diferentes grupos, han entrado diferentes sensibilidades, han entrado diferentes aportaciones. Y a lo largo de este año y medio, curiosamente, en nuestro ayuntamiento, Mociones referidas al tema de bienestar animal solamente han entrado dos. Una de ellas, que se aprobó no hace mucho, fue precisamente el que se suscribiera un convenio entre el ayuntamiento y las uh, sociedades que se dedican al cuidado de la, y al bienestar animal para que hubiera un voluntariado dentro de lo que son los servicios de la perrera municipal. La perrera municipal es una perrera que en estos momentos uh, tiene a un trabajador que está en jubilación, tiene carencias y está un poquito en precario, sobre todo con el tema de personal que puede dedicarse, y entonces eh, se quiso llegar a un acuerdo para que eh, las entidades eh, que se dedican al bienestar animal pudieran aportar voluntarios que estuvieran a la vez eh, dentro de la, de la perrera. Eso se aprobó, ahora falta implementarlo. Los tiempos de administración son lentos, ya lo sabéis. Y la segunda que entró... Fue una, una moción que presentó una entidad ecologista para evitar que se procediera al desalojo no de las colonias de gatos sino de las colonias de cigüeñas, que eh, tenían unos nidos bastante espectaculares en la catedral de nuestra ciudad de Lleida, y entonces el obispado bueno pues decidió que, que no podían mantenerse allí y se les reubicaba en otro sitio, con lo cual realmente de gatos, como podéis eh, comprobar, pues ha hablado yo creo que nada en este ayuntamiento. Pero es que además si vamos a lo que es eh, la, la importancia mediática de este tipo de actuaciones, yo en este año y medio tan solo recuerdo una noticia relacionada con colonias de gatos. Hemos tenido noticias relacionadas, insisto, con cigüeñas, hemos tenido noticias relacionadas con jabalíes, hemos tenido noticias relacionadas, en fin, con otro tipo de animales, pero de colonias de gatos solamente ha habido una y fue precisamente por un tema de un, de una, del derribo de un edificio, que lo que había sido antes la Escuela de Magisterio, en el cual hay ubicada una colonia de gatos y precisamente se hizo una recogida de firmas y se hizo ruido mediático y gracias a eso la noticia salió, pero ya está. Así que insisto, después de ver eh, todo lo que se está llevando a cabo en otros municipios y ver el mío, pues estoy realmente abrumada. Pero también debo decir una cosa que al final cuando, cuando uno es un responsable político y yo no voy a hablar de aspectos técnicos porque las personas que están aquí desde luego saben infinitamente más que yo y creo que todos los que estéis allí también sabéis infinitamente más que yo, eh, creo que a nosotros se nos escoge por dos motivos. El primero es, eh, bueno, pues porque hay unas afinidades ideológicas evidentemente, pero el segundo debe de ser fundamentalmente porque tienes que procurar el bienestar de tus, de tus ciudadanos, de tus vecinos. Y dentro de ese bienestar de ciudadanos y vecinos, yo pues quiero incluir también el bienestar de nuestros vecinos que no son humanos, de, de, de nuestros gatos y de nuestros animales. Cuando te enfrentas a la situación como la nuestra, que realmente necesitamos mmm, empezar prácticamente, eh, yo no voy a decir de cero porque se han estado realizando bastantes cosas, pero desde luego ninguna de la, de la entidad y del calibre de los proyectos que, que aquí he visto bueno, pues eh, no queda otra más que salir de aquí a remangarse y empezar a bregar. Así que no me voy a extender mucho más porque creo que no me compete a mí, pero también debo deciros que después de todos esos sentimientos encontrados con los que he entrado aquí, me voy a quedar con el que voy a salir esperanzada, ilusionada y con muchas ganas que si el año que viene esta jornada se vuelve a repetir y tengo el placer de volver a ser invitada, pueda presentar un proyecto al menos Tan, tan maravilloso como los que he visto antes. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángeles, por tu ponencia, ha sido muy inspiradora, ha sido de futuro, o sea que seguro que de aquí a un año van a haber novedades en este sentido. Y terminamos las ponencias con José Ferrandiz, presidente de la Mesa de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Tarragona, y luego, si tenemos algo de tiempo, pues puede haber alguna pregunta. Gracias. Sí. Eh, bueno, yo como el resto de mis compañeros, primero quería agradecer la invitación a, a Plataforma Gatera, a Agnés, a, a Emma. Yo, como, como ha dicho el señor Miralles, no soy político, eh, formo parte de la, de la sección de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Tarragona. Eh, me acompañan también algunos compañeros de la sección que están por aquí. ...y también colaboro con una asociación de protección animal... ...que se llama Galla Tarragona... ...y que actualmente es la que... ...bueno, fue la que inició el proyecto este en Tarragona... ...que data del 2014... ...y es la que, bueno, actualmente dirige... Eh, ...el proyecto en la que colaboran otras asociaciones... ...como Tarracogats, que también está por aquí... ...y en la que esperamos que se sumen otras asociaciones de Tarragona... ...como no puede ser de otra manera para que esto prospere. Dicho esto... Mmm, para que un poco conozcáis el panorama de Tarragona. Actualmente, a día de hoy, pese que en el Pleno del Ayuntamiento de hace unas semanas se aprobó una nueva ordenanza de protección animal, todavía está en periodo de, de alegaciones, es decir, puede cambiar algo, a día de hoy tenemos una ordenanza que data del año 2005. El año 2005 todavía no se había aprobado la Ley de Protección Animal de, de Cataluña, era del 2008, la que conocemos popularmente ahora, y con lo cual era una ordenanza... ...donde incorporaba el tema de, de, de la protección de los animales... ...junto con el tema de, de los residuos, de las basuras... ...de los vehículos, de la circulación, etcétera, etcétera. Era una ordenanza de, de convivencia cívica que se le llamaba... ...donde se incorporaba una serie de artículos... ...evidentemente no había ninguna referencia a los gatos... ...menos aún al método CES... ...y menos todavía a las colonias de gatos urbanos... ...como puede ser ahora. Sí es cierto que en esta nueva ordenanza... ...se incorporan varios artículos relativos a, a este tema... Eh, ...son básicamente muy parecidos a lo, que, a lo que existe en la ordenanza de Barcelona... ...que al fin y al cabo es un poco inspiradora de, de la de Tarragona... ...hay que decir que en Tarragona no se ha inventado nada nuevo... ...o sea, todas las referencias que se han cogido son ordenanzas que ya estaban en marcha... ...se ha intentado adaptar un poco a la, a la idiosincrasia de, de Tarragona... ...y ese es el panorama a nivel normativo que nos encontramos... En cuanto al proyecto, el proyecto de gestión de las colonias de gatos urbanos de Tarragona, como os decía, data del 2014, es reciente, unos sí, dos tres años, y la evolución ha sido positiva. Ahora mismo recibimos una subvención del ayuntamiento de unos 45.000 euros, igual que se hablaba en Alicante, también tenemos un centro de, de adopción recientemente puesto en marcha. Estamos muy muy contentos en este sentido. Estamos hablando también de, de que haya una, una posible unidad móvil eh, que nos permita a los voluntarios del proyecto pues poder acceder a las colonias. Ha habido también mucha coordinación con la, con la Guardia Urbana, con el personal de, de mantenimiento, de jardinería. Están todos bastante concienciados con, con el proyecto. Hay mucho respeto hacia las alimentadoras. Recibimos pienso del Ayuntamiento, una cosa muy importante que también se ha comentado. En Tarragón también recibimos pienso de, del Ayuntamiento. Y gracias por los aplausos, pero lamentablemente nada de esto pasa. Me gustaría, ¿eh? Pero nada de esto pasa. Pero, bueno, tenía ganas de decirlo y más viendo las ponencias de, de antes. Eh, no tenemos centro de esterilización, no tenemos ayuda de pienso, no tenemos... En fin, olvidar todo lo que se ha dicho porque no pasa en absoluto. Eh, es verdad que estamos contentos con el cambio que ha habido... Con la actitud del ayuntamiento, que, que cuesta, pero bueno, a base de, de molestar, de, de diálogo, eh, el proyecto ha ido evolucionando. No recibimos 45.000, se inició con 2.500. Sí, es lo que hay. Hemos conseguido, es cierto, que evolucione y ahora, se, para este próximo año, ...se van a recibir creo que alrededor de 5.000... ...un gran logro para nosotros... ...pero no tiene nada que ver con las cifras... ...que antes se han barajado... Eh, ...aún así... ...no quiero que os quedéis con una sensación de, de pesimismo... ...estamos contentos porque el proyecto sigue en marcha... ...porque bueno... ...poco a poco pero se va, se va hablando con... ...con Guardia Urbana... ...con los agentes y fuerzas de seguridad... ...con el, el personal de jardines... ...etcétera, etcétera... ...y va evolucionando... A mí personalmente me gustaría que evolucionara más rápido, pero bueno, hay que tener paciencia. Eh, no quiero avanzaros tampoco mucho más del proyecto porque, como os he dicho, yo soy colaborador de Gaia y miembro de la sección y lo que sí tenemos es un vídeo que hemos preparado que explica con más detalle lo que es el proyecto de datos urbanos que actualmente se está llevando a cabo. Eh, no sé si está en disposición de verse ya el vídeo. El proyecto Gatos Urbanos de la ciudad de Tarragona está actualmente gestionado por la asociación Gaia Tarragona con el apoyo de la asociación Tarragogats. La idea surge hace aproximadamente cuatro años cuando vemos la situación en la que se encuentran los gatos de, de nuestra ciudad en la que están absolutamente desprotegidos tanto los gatos como las personas que se hacen cargo de ellos y los cuidan. Eh, hasta el momento lo que vimos es que la única política que se estaba aplicando desde las administraciones es la captura de aquellos animales que por cualquier motivo molestaban en alguna comunidad de vecinos o alguna persona. Estos animales eran directamente trasladados a, por el servicio de recogida a las instalaciones de la perrera municipal y a partir de aquí no hay datos ni se sabe exactamente lo que sucedía con ellos pero lo que está claro es que difícilmente esos animales, siendo ferales, podían haber sido dados en adopción. Eh, se elabora un proyecto basado un poco en las experiencias de ciudades como Barcelona o ciudades de, europeas donde están mucho más avanzadas en este tipo de gestión y se presenta al ayuntamiento. El ayuntamiento en un primer momento acoge la idea con interés, pero sí que con cierto escepticismo de que pueda ser una gestión para todas las colonias de, de nuestra ciudad. Con lo cual lo que se nos pide es que hagamos una prueba piloto únicamente centrándonos en dos o tres colonias. Esta prueba piloto dura un año y a raíz de los buenos resultados que ya se obtienen, aunque es poco tiempo, eh, se, se empiezan a ver que, que es un modelo que se puede aplicar, se va extendiendo poco a poco a otras colonias de, de la zona. Sí que es verdad que en tres años todavía queda muchísimo trabajo por hacer y hay muchísimas colonias donde no se ha podido acceder por falta de recursos principalmente y por temas logísticos, pero poco a poco esperamos que esta, este tipo de gestión pueda ir creciendo y pueda ir mejorando las condiciones de vida y la situación de los alimentadores y cuidadores de, de las colonias. La valoración de estos tres primeros años de proyecto es muy positiva, aunque somos conscientes de que todavía queda muchísimo trabajo por hacer y hay muchas colonias en las que por falta de recursos y logística no hemos podido acceder. Pero sí que valoramos en eh, positivo, en primer lugar porque aquellas colonias donde ya hemos podido aplicar el método CES eh, se nota tanto en la salud de los animales como en el control de la natalidad y eso se está notando mucho en el centro de la ciudad de Tarragona donde ya hay varias colonias controladas. Y después también lo que consideramos muy positivo es el hecho de que las alimentadoras que forman parte del proyecto cuenten con un carnet y cuenten también con el respaldo de su labor por parte de las asociaciones y por parte del Ayuntamiento de Tarragona. Por otro lado también un punto que cabe destacar es que no solamente es el, la, la esterilización de los animales en lo que consiste este proyecto sino también en la sensibilización de la sociedad que poco a poco está valorando más de manera más positiva la, lo que son las colonias y también eh, que la administración está confiando en este proyecto, los partidos políticos todos conocen lo que se está haciendo y empiezan a, a considerar que este tipo de gestión es la única y es la que es ética y sostenible y se trabaja en positivo para la ciudad. Las principales dificultades que estamos encontrando en la gestión de este proyecto en primer lugar son la falta de recursos. Sí que es cierto que desde que se inició la prueba piloto hasta ahora ha habido un ligero aumento de lo que son los recursos económicos por parte de la administración, pero todavía son muy reducidos para poder gestionar tantas colonias si lo comparamos por ejemplo con ciudades como Gerona o incluso Barcelona donde la apuesta por este tipo de gestión es más importante después en segundo lugar nosotros en el proyecto echamos de menos lo que es un, algún tipo de espacio que podamos gestionar y donde podamos recuperar aquellos gatos de las colonias que están enfermos o aquellas gatas que por cualquier motivo necesitan más días de, de recuperación tras una esterilización eh, consideramos que con el apoyo de un espacio que pudiéramos gestionar el proyecto podría desarrollarse de una manera más fácil nosotros consideramos que el proyecto de gatos urbanos no solamente puede basarse en lo que es el sistema CES de esterilización y retorno sino que además tiene que promover un cambio en la percepción ciudadana de lo que es una colonia, una imagen cada vez más positiva. Para ello nosotros tomamos como referencia a la ciudad de Roma, donde el gato ha llegado a convertirse en un, en un símbolo, incluso en un elemento de merchandising, que es visitado por turistas y es un símbolo de la ciudad. Creemos que Tarragona tiene las características idóneas para convertirse un poco en un, en un referente en este sentido y estamos empezando a trabajar con pequeñas acciones que van encaminadas hasta, hasta, hacia este fin. Por ejemplo, hemos elaborado eh, una, la primera exposición de gatos en el patrimonio romano y en, el, y en zonas históricas de la ciudad. Esta exposición ha dado lugar a unas postales donde bueno, se puede ver el concepto de que Tarragona es una ciudad amiga de los gatos. Estas postales han sido ya presentadas al departamento turístico de la ciudad y han sido acogidas con interés estamos trabajando en desarrollar esta idea y cada vez potenciar más esta vinculación entre lo que es gatos y patrimonio hemos elaborado también recientemente eh, junto con el departamento de patrimonio unos carteles que irán ubicados en colonias que se encuentran dentro de, de espacios histórico, históricos como pueden ser las murallas de Tarragona y este cartel, como se puede observar, está inspirado en esta imagen histórica del gato. Ya El proyecto nació desde el inicio con esta idea y el logo que se elaboró propio para el proyecto incluye una imagen del gato dentro de una columna romana, un poco para potenciar este vínculo existente y para promover un cambio en la idea y la, la imagen hacia las colonias. Nos gustaría que la ciudad de Tarragona, combinando la gestión CES y trabajando la imagen de lo que son las colonias, mejorando la percepción, pues poco a poco se produjera un cambio cada vez más positivo y que fuera en beneficio tanto del bienestar de los animales, que para nosotros es la prioridad, como para las personas que actualmente se, se encargan, ¿no? los voluntarios que están encargándose de esta labor que cada vez sean percibidos como una imagen, una tarea que va en beneficio, además, de la ciudad y de su propia imagen. Sí, ahora. Eh, bueno, esta es la perspectiva de, de la asociación. Antes en el público alguien comentaba falta la otra parte, falta la otra parte yo no sé qué parte soy, pero bueno, soy una parte ¿eh? no sé. ayuntamiento no soy, con todos los respetos pero bueno, esta es la, la sensación un poco que tenemos eh, es cierto que en Tarragona se dedica mm, parte del presupuesto, dinero a, a los animales se dedica 60.000 euros a cazar palomas mm. bueno, una opción hay que recordar que me parece que ya fue el jueves que Barcelona justamente eh, aprobó el hecho de utilizar el método anticonceptivo para la gestión de, de las colonias de, de Palomas. Espero que una vez más sea nuestro ejemplo y un día u otro llegue, llegue a Tarragona. Sí. Eh, no me voy a extender mucho más, simplemente pues bueno, os he comentado lo de la ordenanza... Eh, es una vez una, una opinión personal mía, eh, creo que podemos exprimir un poquito más en el periodo de alegaciones estos artículos que hacen referencia a las colonias de gatos urbanos, buscando una mayor implicación de, del ayuntamiento, porque sí que parece, un poco a raíz de las palabras que, que ha dicho el señor Enrique Alonso al comenzar la, la presentación, que ha hablado que muchos ayuntamientos están aplicando el método CES, pero hay confusión. Yo creo que en Tarragona lo están aplicando, pero hay confusión. Y esta confusión creo que se traslada en el sentido de, bueno, vamos a ver cómo va avanzando. ¿Damos más presupuesto? No. ¿Damos más recursos? No. A ver, a ver qué pasa. Pero claro, por el camino hay, hay muchos, muchos animales que, bueno, que no pueden esperar a, a ver cómo evoluciona, que necesitan una, una ayuda ya. Y en este sentido, pues bueno, vosotros sois alimentadores, seguro, voluntarios, sabéis el papel tan importante que juega... Nosotros siempre, que ha habido alguna reunión con el ayuntamiento, ponemos énfasis en eso. Eh, también les decimos, bueno, quizás si venimos como empresa, igual que pasa con el tema de las palomas, y te pedimos 60.000 euros, ah, a lo mejor es la manera de, de que nos los deis y podamos gestionar este, este asunto. Claro, Venimos como asociación, venimos con mucha gente voluntaria que da, que da su tiempo, que da su dinero, como se comentaba. Y bueno, parece, no sé si, si te dan la palmadita en la espalda, pero bueno, aparte de la palmadita, se necesitan recursos a nivel de, de ordenanza, pues sí, hemos mejorado bastante, la verdad es que está muy bien. Pero bueno, eso se ha de traducir en la práctica, porque a veces los juristas lo comentamos y el papel lo aguanta todo. Pero no sirve de nada tener una ordenanza bien si luego te encuentras situaciones como, pues, por ejemplo, ha pasado en Tarragona esta misma semana anterior, donde un personal de la limpieza increpaba una alimentadora... Y esta alimentadora se encontró indefensa. Quizás no es culpa de, este, de esta persona que se dedica al mantenimiento, quizás es culpa de que el ayuntamiento no ha trasladado suficientemente la información de este proyecto a, pues, al personal de limpieza, jardinería, a guardia urbana, etcétera, etcétera. Yo creo que falta que, que esta gente, que esta pieza que es muy importante, que al fin y al cabo son los que han de hacer cumplir la, la ordenanza, la guardia urbana estén completamente formados justamente este es un tema que salió en unas jornadas que hicimos en el colegio de abogados los días 3 y 4, donde pusimos en una mesa redonda como esta los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad fue positivo todos tenían buena voluntad pero luego la realidad es la que es no hay coordinación y bueno todo lo que ya sabéis, tampoco os voy a contar más, eh, no me voy a extender más, lo voy a dejar aquí, muchas gracias por vuestra atención Muchas gracias Bueno, vamos ya un poco tarde. No sé si habría tiempo para alguna pregunta. No hay tiempo para preguntas porque tenemos que pasar al siguiente acto. Muchísimas gracias por llenar la sala y muchas gracias a todos los ponentes por estas propuestas fantásticas y que vaya más todo esto.